¿Quieres salir conmigo? Sí. ¡Hola! ¡Oh, no, ¡Hola! No, ¡Hola! No, ¡Hola! No! soy Ari! Tenemos un serio problema. Es que las clones es se el están mío? peleando el por Ari y no sabemos quién es la Ari, de ¿verdad? No, ¡Qué la... ¡Eh, vale, vale, chicas! ¡Ya! ya ¡Voy va, a partir yo la pintada! ¡Pero ah, qué está pasando el es mío! ¡Que sí, este es el es mío! ¡Vale, vale, chicas! ¡Chicas! chicas! No qué hagas! ¡Me voy a ir ya! ¿Qué? Sergio es mío. Es mío. Ayer me dio un beso. No, me lo dio a mí. No. Pero entonces, aquí quién Sergio dio un beso? Sergi es mío. Mira, en todo caso, que te lo hubiera dado, te hubiera pegado una infección, así que quita. Sergi es tu no. Vale, pero chicas, que Sergi tiene un maldito objeto? Ya, ya, ya, tío, madre mía. Sergi. ¡Quitados! ¿Quién es no. la verdad? Yo. yo. Vale, vale, vale, chicas. Yo. ¡Que soy yo! ¡Que soy que yo! yo. Soy yo. Vale, vale, vale, sí. vale, vale, vale, va, vale, va, vale, ya, vale, ya, vale, ya, vale, ya, ya, ya Hoy vamos a saber quién es la Ari de verdad y la Ari de yo, mentira yo. Y se va a quedar con Sergi para siempre ¿Lo entendéis? Sí, tranquilo que ya se puede estar yendo Mira, tienes bien cerca Esa puerta y eso ¡hasta, ¡Ah, solución soluciona y por favor, Arta, que yo soy la Ari de verdad, que Sergi tiene que ser mío, no puede ser de una clon. Arta, por favor. A ver, pero que Sergi no es un objeto. Sergi, sal de salte, salte, salte a, a un segundo. Escúchame, ¿tú eres la clon o eres Ari de verdad? Soy Ari de verdad. ¿Sí te gusta Sergi? Sí ¿Lo quieres? ¿Quieres que sea tu novio? Sí Pero es que la otra también quiere Y es que no sé que, si tú eres la de verdad o la de mentira soy La de verdad Y yo quiero que Sergi esté con la de verdad Pero que yo soy la de verdad Claro, la cosa es que tengo que saber que Sergi está saliendo con la de verdad Porque si empieza a salir con la de mentira y echamos al la de verdad Porque obviamente no os vais a quedar aquí las dos O sea, con cual se, se decida Sergi se quedará aquí para el resto de su vida Porque será su novia Entonces, claro, si Sergi se va con la clon La de verdad se tendrá que ir pero es que no sé si tú eres la de verdad o no Es que yo a veces grito porque me pone nerviosa Porque me grita y por eso me enfado Porque es la clon, porque yo en verdad no soy tan agresiva Y tú lo no sabes que yo no soy así Uff, no sé, Ari, porque la Ari de verdad Últimamente se estaba poniendo bastante agresiva, ¿eh? Yo, porque me estoy poniendo muy agresiva Yo, pero porque ella me está gritando Y no sé por qué, yo me estoy poniendo más agresiva Para defenderme y por eso soy así Entonces tú estás agresiva. dispuesta a luchar con Sergi Sí Uf, No sé, Ari, o clon, o yo que sé No sé ya ni quién me está maldita mente te abrazando Pero bueno No te preocupes Que hoy 100% descubriremos Quién es la clon Y quién es la de verdad Y hoy o tú O la Ari 1 O no, tú eres Ari 1 pues, Bueno sí, Ari. La Ari de verdad Intentaremos que salga con Sergi Mediante una cosa Que vais a flipar Quedamos hasta el final del vídeo Y suscribiros al canal Uf, uf, uf, uf Algo me está pintando mal Pero bueno mira Escúchame ¿Veis que aquí hay un dado normal? Sí. Vale o sea es un dado normal No sé qué, no sé cuánto Pero yo soy un mago Yo no puedo distinguir Quién es la clon Y quién es la real Pero si os fijáis ¿Veis que hay un dado? Sí, sí. Y de repente hay un montonazo de... ¿Qué ellas. es? ¡Locura, eh! ¿Qué? Me has flipando, eh! Es ¡Que soy un mago telepático! Vale, tú serás un mago, pero yo creo que ella es la Ari de verdad Bueno, Ari, me voy Vale Luego... Luego te digo algo, eh ¿Cómo que luego te dice algo? Bueno, a lo mejor me pide salir Que yo también quiero volver a salir con Sergi Válgame, válgame, válgame, válgame ¡Pero claro, tú eres la real, no la falsa! ¡Yo soy la verdadera! Claro, es que no sé si es la de verdad o la falsa. Bueno, Ari, eh, entonces. Eh, um, bueno, eh, eh, máquina, máquina. Eh, eh, sí, sí, eh, ahí. Eh, por ahí, sí, sí. ¡Ah! ¡Es claro! ¡Señora María! ¡Llama, ver Y dime, ¿quién es la maldita clon y quién es la Ari real? O sea, ¿la que ha estado aquí? ¿Es la clon o no la real? Comentar en los comentarios, suscribiros y darle un de Like, Max, no me novedades absolutamente nada. ¡Pero la llama María! Creo que dice que no tiene ni idea de quién es quién. Así que vamos bastante, bastante mal porque como yo tengo que ahora mismo echar a una de las dos y Sergi prefiera a esta y no sea esta, vamos a tener algún serio problema. ¡Sergi, tú no, no te preocupes! Porque aquí llegó... ¡Uh! ¡Oh! ¿Voy a sideflip o qué vas a hacer? Ay, ¿Qué sideflip ni qué sideflip? <risa> me acabo de partirme en toda la maldita... El culo me acabo de partir. Es que... Qué mal, qué mal, qué mal. Todo mal. Pero bueno. Sergi cuando siempre viene, trae a los problemas con él, no sé qué haces tú con tu vida No sé, ya al final ya no sé qué hacer pues. O sea, siempre que viene Sergi, vienen los malditos problemas, y ahora tenemos dos problemas, ¿no? Uno. No, no, dos, no Dos problemones. Dos problemazos Por lo cual creo que tengo una pequeña solución antes de liarla Espérate un segundo. Ey, ¿Eh? que pensabais que estabais viendo un olivo, pero no, yo soy la maldita oliva <risa> Yo soy la maldita oliva del olivo ¿Tengo cara de olivo? ¿Soy harta olivo? ¡No! El caso es que Máximo me he dado cuenta que más del 55% de la gente que ve los vídeos, es decir, si este vídeo lo ven 500.000 personas, más de 250.000 personas no están suscritas al canal. Y eso es muy malo. Porque en nuestra familia, la Maximum Squad, subimos vlogs diarios absolutamente todos los días, a las 8.40 hora española. Y si tú todavía no estás dentro de nuestra familia, si ves justamente este botón tan grande en rojo que pone suscribirse, no dudes en darle así, ¡pum! Y no perderte absolutamente nada porque aquí... Y siempre te vas a reír Así que te invito a suscribirse al canal Y a disfrutar de absolutamente todos los vídeos La clon ¿Qué le dice un espagueti a otro? Mm. ¡Oye! ¡Mi cuerpo pide salsa! Tampoco son muy buenos, así que... ¡La salsa, la salsa, la salsa, la salsa! ¡Ole, ole, ole, ole, ole! ¡Ole esa salsa! ¡Ole esa salsa! Ari, ¿qué hace un perro con un taladro? Pues, taladrando. <risa> ¡A ver, es muy bueno! Vale, malísimo, me, me, me, me, me, me tiro por una cueva. Te pregunto ahora a Jaimito, ¿qué planeta va detrás de Marte? Miércoles. ¿What? ¡Pero esto no es ninguna adivinanza! ¿Quién te ha dicho que sea una adivinanza? Estúpido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Problemas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Te ¿Qué? un ¿Qué? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué? ¿Qué? Es Donkey Kong, pero con mi fuerza de inteligencia nadie puede y bueno, ya sabéis absolutamente todo lo que está pasando por Max Y una vez más os voy a pedir vuestra opinión ¿Qué creéis que deberíamos de hacer con Max? ¿Ir a buscarlo a Rumanía, que es un país super mega peligroso y nos pueden hacer de todo? O... me sabe fatal decirlo Pero dejarlo ahí porque es que ahí es que es muy peligroso Dejadlo en los comentarios que agradecemos un vuestro vuestra opinión Vale, chicas, tenemos que solucionar esto porque Sergio tiene vale, que elegir a una de las dos Aquí en el ella es la verdadera ¿Sí ves? Muy bien, Sergi Pero Sergi ¿Quién es la verdadera? Yo Ella Yo Vale, pues entonces vamos a hacer lo siguiente Vale, vale, vale, vale, ya Vamos a hacer lo siguiente Si os parece, vamos a hacer dos minijuegos Y la chica que gane los dos malditos minijuegos Se va a quedar con Sergi O sea, Sergi, tú vas a ser el maldito premio Así que el primer reto va a ser un pedazo de Scotty que esconderos bien y la que encuentre ganará la el primer minijuego y el segundo minijuego será el decisivo así que tenéis 60 segundos para esconderos correr, correr, correr vamos a contar y ojalá gane a Ari de verdad estoy rayando porque la verdad es que no sé quién es Ari de las dos me gusta un montón, Ari, pero no sé quién es de las dos los millones no tengo entonces pues mm, quiero que gane quiero quiero que gane alguna de las dos uno dos tres y mientras que la chica se esconde en Squad Fijaros que bien que me queda la maldita mochila pa, pa, pa, pa, pa. Dios que chulo que está Fijaros con el Max ahí Con los logos en las asas No olvidéis que lo no tenéis todo en la descripción En harta moda hay mochilas, camisetas Un montón de cosas super mega ultra divertidas Que no os podéis perder Decíselo a vuestras padres Me dice que las Máximo Mochilas son cosas Ultra super mega Mágicas Y que hay cosas dentro ¿Qué? Y es que está el libro de la maldita Máximo Squad, chavales. Y es que el libro de la maldita. Máximo Squad es el nuevo libro que hemos sacado absolutamente todos. Es un elige tu propia aventura. Es decir, que vas a poder elegir nuestra aventura. Tú vas a ser el jefe de la Máximo Squad para que nosotros hagamos todo lo que tú quieras. De momento el libro está en la primera línea de la descripción en Amazon, que seguimos siendo el libro top número uno vendido en absolutamente todos los libros. ¡Qué locura! decídselo a vuestros padres porque este libro se va a vender Super mega, ultra mucho. Y es que no van a quedar. Y si no vais ahora, pues posiblemente se agoten. decídselo a vuestros padres. Así que cuántos segundos han venido. Yo estoy como un maldito reloj Toc, toc, toc ¡Así que niñas! No creo que me vea así que O oh, si sí, es que sí que me va a ver Anuncio al inicio de una guerra Al primero que encuentre se entierra Hola, hola, hola Aquí hay Alice Bueno, a no ser que la Ari de verdad o de, o de mentira Sea un maldito tronco O le guste estar entre palmeras o como sea esto Pues la verdad es que creo que aquí no está ¿Te has pillado? No, estaba bajando donde la puerta y encima se lo dice Detrás de estas plantitas No hay ninguna personita Hola, hola, hola Hasta el asesino ha llegado, llegado. Y el que encuentre será oh, oh. No habrá alguien aquí, no, me digas. Hola, niños Pues Sergio, vaya mierda de escondite, tío, haberte metido detrás del... No te puedes ir a ninguna parte, baja de una maldita vez. ¿Sabes dónde hay alguna, Ani? Eh, no. ¿Y cómo sales ahora de ahí, maldito niño? Eh, bueno. Pues, eh, pues no sabía si quieres ser Spiderman. Eh, ¿Spiderman? Sí. Está. Llevamos al maldito salón y yo veo la verdad es que estaba. ¿Puedo? ¿Cómo no sabía que aquí iba a haber alguien? ¡Hemos encontrado a una de las Aries! No. ¿Han encontrado a alguien? A... no es Ari en realidad ¡Encontrado! ¡Sí, he ganado! Si sí, no me victorias a mí, porque yo no? Bueno, pues... Segundo minijuego, es decir, si tú ganas Habrás ganado y seré yo tu premio no, Un abrazo no, no, no, para ganado. la ganadora no. Espera, espera, espera oh. Y verdadera. Por lo cual vamos a esconder ahora mismo este papelito, así que Aris, saliros porque yo y Sergi vamos a esconder esto super mega ultra rapidito. Vale, Sergi, como va a ser tu novia, eliges tú, o sea, donde tú quieras, ver, Sergi. Yo querría ponerlo aquí. No me a no, Ya, pero es que nada, no, eso va a ser ultra, mega, ]ĩ? super fácil. También es verdad. A ver. Bueno, ahí, ahí es buen lugar, eh. Urul, oh, no, no, no sé iba a ponerlo no, aquí si hubiese un agujero aquí. No hay, no hay ningún tipo de agujero ahí, así que. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Oh? Sí, ok Está buscando el sitio... ¡Oh, lol, lol, lol, lol! Mira, ya ¿dónde está puesto. Es que mirar dónde estás Es imposible de encontrar eso Ni de coña, ¿eh? Es buena, ¿eh? Es buena esta Es muy buena, de hecho A ver, Aris ¿Quién de vosotras va a ser la primera en Yo. intentar buscarla? Venga, pídala de tijera. Sí, papel tijera. Uh, pues vente con nosotros Porque vas a ser la primera en buscar Y la primera en ganar El caso es que esto va por tiempo Es decir, la Ari que menos tarde va a ganar Pues nada, yo voy a dejar a los futuros novios justamente por aquí Así que hasta luego 3, 2, 1 Oh, Congeladísima, no, lo siguiente, calentito, caliente, caliente, caliente, caliente, muy calentito, muy calentito, calentito, calentito, un minuto, caliente, caliente, caliente, caliente, arriba ardiendo, quemando, ¡oh! ¡qué buena! Un minuto diez, vamos, he ganado, al año. a ganado, un minuto diez. <risas> Tiempo, el minuto 10. pero bueno, eh, Ari 2 eh, salte un segundito Ahora, Sergi, tienes que esconder con ella donde vosotros queráis esto, ¿vale? Ver, Os voy a dejar aquí, ven, solitos ven aquí. y romantiquitos A ver, sí, sí. ven, ¿dónde lo ponemos? Uy, uy, uy, uy, aquí se está liando Vale, lo ponemos aquí y así Así, así, así. ahí, así, así. bueno, ahí ya está bien Bueno, vamos a buscar a Sí, algo. vamos a buscar a otra Ari Entra uno, Tres, dos, uno, ya Ya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 Caliente es Que no lo entiendo Caliente, caliente, muy caliente, muy caliente Ardiendo, ardiendo, pero ardiendo, ardiendo Ardiendo, ardiendo, ardiendo oh, no. ¿En serio? Sí, pero un minuto veinte sí, Ella ha hecho un minuto 10. ¡He ganado! ¡Vamos! Entonces eso significa que ella es la Ari verdadera ¿Quién ha ganado? Yo ella ¡Ari, la verdadera! Tenemos muchísimo clon, pero. Solo que... por unos juegos. Lo siento, Los brindando. juegos deciden ahora. Y ya ha ganado, y ya está. Vale. Qué mala que es la clon, eh, Ari, es que. Bueno, ahora somos una familia feliz y lo siento, clon, pero. Yo soy Ari, la máximo escuela lo sabe. Y te lo he dicho mucho. Bueno, Ari, ¿quieres salir conmigo? Sí. ¡Hola, hola! hola! Yo soy Ari, que no eres Ari, que sí que soy Ari Que no, que sí o sea, coño pintas aquí tú no, Ojalá te fueras, mira tío, ojalá te vayas a... con tu familia con... No te, tío, te metas con a... mi familia, no te metas con mi familia ah. O sea que no es él No te metas con mi familia o sea, Tendrías que decir no te metas con él porque es tu familia Creo que ella no es la Ari de verdad Tanto cuesta entender tío? A ver, yo creo que ella es Ari Sí No te metas con mi familia. Debería haberme dicho a mí. Creo que esa chica no es Ari de verdad. Máximo Scott, nos vemos mañana a las 8 y 40.